Recuerdo cuando tenía 8 años que me regalaron la Nintendo 64 y yo pues vi esa caja grande que no me esperaba que me la regalaran porque ya me habían dicho que, que no, que eso era demasiado caro. Y la vi me quedé en shock. Estuve ahorrando y con todos los ahorros que tenía por aquellos entonces con 8 años me compré Super Mario 64 y me lo jugué y me jugué. Llegué a conseguir ...118 de las 120 estrellas sin, sin guía y sin nada... ...y cuando vino mi primo a los meses, porque era una familia lejana... Me dicen, la has conseguido sin guía, no tengo otro juego, llevo jugando a él meses nada más. Ah, magnífico. Yo me acuerdo de ponerlo y ver la cara de Mario, que te sale al principio, que puedes cogerla con la mano y estirarla y wow, yo flipando, alucinante. Y la, la primera cena que sale ahí lucky tú, con la cámara, wow, no, no sé, no no sabía decirlo, wow, impresionante.